Vamos con la primera información. Eh, déjame revisar. Eh, se me fue. Se me fue la, la primera, Ok, ahora sí. Vamos con la primera información. Y es que el Intran dice que el 62% de las víctimas de accidentes viajaban en motocicletas. O sea, que el 62% son motocicletas. O sea, todos los, la, más del 60% son motocicletas. Entonces, tú, uno que, bueno, yo tuve un, momen, en un momento determinado, yo tenía mi motocicleta, tuve mi motor, tuve mi pasola. No, en un momento tuve mi moto, tenía mi motocicleta, es un pero ahora que y, en un momento determinado, en un momento determinado es Roberto. Pobre, ahora jipeta, tío, o sea, Entonces cuando ya uno anda en un vehículo, uno se da cuenta la imprudencia un vehículo. Eh, anda en imprudencia hay que ser humilde. <ríe> ¿Te estás escuchando a ti, el micrófono? ¿Te estás escuchando? Porque, ajá, por eso es... ¿Qué pasa? Cuando uno anda en su vehículo, ahora que uno tiene un vehículo, uno se da cuenta... Uno se da cuenta la imprudencia de los motoristas. A veces te los motoristas te meten de una forma increíble. No, y es como estaba explicando el, el diputado José Laluz. Y, es, y a los motoristas nadie los molesta porque en cierto modo son el gobierno no le conviene tener confrontación con ellos. Pero señores, a veces los motoristas te arrebasan, te, te, te, te meten de... Tú sabes, tú vives peleando. Todo, todo el que tiene un vehículo sabe lo, lo que ha pasado con, con los motoristas. Y es lamentable que el mismo motorista tenga el 60% de los accidentes. O sea que ma, ahí hay que trabajar más. No estoy diciendo que ellos son los, los más malos ni nada, nada de eso, sino... Que ahí que se tiene que trabajar más el gobierno. Maitran tiene que trabajar también en, en buscar una forma de orientar a los motociclistas. Porque la mayoría de accidentes son de motores. Son todos La mayoría, el 60% es de motores. Entonces, ya que salió ese dato, luego los datos no son para mostrarse. Los datos son para evaluarse y buscarle una solución. Porque a veces buscamos los datos y no buscamos una solución y no buscamos le a resolverlo. Los datos son para evaluarlo, most, eh, verlo. Y luego, después que usted lo evalúa y lo ve los, resu los resultados que dio una investigación, usted ejecuta y lo cambia. Eso es lo que tiene que hacer. O entonces, sea, no es que lo van a dejar así. Bueno, tenemos una exclusiva, mi amigo CC, CC, el equipo de trabajo de la JASA. Ustedes saben que a la JASA tuvo una demanda donde se le prohibieron tres temas. De esos tres temas que se le prohibieron, muchas personas se le dijo, bueno, a la JASA entonces qué tema va a cantar en la fiesta. Esa, una, una, de una resolución o una sentencia no, no, no domino el término jurídico de de que a la canta no otros otro tema ni, ni siquiera en fiesta no, pero bueno pero un juez atención aquí eh, pone, no sé si pueden poner el documento un acercamiento de documento pueden hacer un acercamiento de documento bueno según la eh, según el juez sustituto de la corte de señor Aldemar José Muñiz, por favor, pueden ponerme el documento. Está en la página ahí, dame ahí abajo, dame que darle un clic. Eh, acogió el desestimiento presentado por Emanuel Jiménez Alajaza contra Regalado Ventura y ordenó el archivo del mismo en decisión tomada el jueves 28 de noviembre. Así que se desestimó, ya Alajaza no tiene conveniente con los tres temas, hay un documento que lo avala, tengo la certificación original aquí. Eh, pueden entrar al portal, pueden ver la, la, lo, el desestimiento y todo Me lo enviaron Firmado y sellado por el juez que se menciona eh, El juez sustituto que se llama Aldemaro José Muñiz Mena Así que al azar no tiene inconveniente Va a seguir tocando su fiesta normal Va a seguir tocando todos sus temas normal Sin problemas, sin inconvenientes En diciembre la agenda me dicen que está sumamente llena Así que a la Hazard y a la gente que estaban asustados, si a la Hazard no le iba a cantar uno de sus temas favoritos, tranquilo. Que a la Hazard ya tiene un poder jurídico que lo avala de que él puede interpretar los temas que fueron eh, solicitados para que no se cantaran. Bueno, estas fueron las informaciones más importantes de nuestro portal de tenor.com. Recordarles, como siempre, suscribirse, seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook. Somos los más seguidos, sin duda. Así que nada, continuamos más con el toque de Mediodía.